Boa tarde pessoal, eu sou o Dr. Júlio Gugente, ginecologista especialista em fertilidade e estou hoje aqui eh, na New Hope Fertility Center participando do Congresso Mundial ART que é focado em protocolos alternativos e mínima estimulação. Hoje a gente ontem e durante o período de hoje também, eh, nós assistimos inúmeras palestras falando ao respeito do potencial dos, dos, dos óvulos que são obtidos. Com, com a mínima estimulação comparados com os ciclos convencionais com altas níveis de com altas de medicamento. Agora vou falar em, portu, em espanhol porque o Dr. Alejandro ele é mexicano e depois nos vamos colocar os subtítulos para vocês. Alejandro estava dizendo que que neste congresso tivemos eh, muitas eh, charlas falando sobre o potencial de los óvulos que conseguimos obter cuando utilizamos mínima estimulación o fertilización in vitro en ciclo natural, comparados con el potencial de los óvulos que conseguimos con mucho estímulo. O sea, un gran número de óvulos. ¿Cuál es tu pensamiento, y, eh, es tu pensamiento al respecto de estas técnicas de mínima estimulación? ¿Te parecen que es el futuro de los tratamientos? ¿Realmente el potencial es diferente? El trabajo que tiene el cuerpo durante el proceso de ovulación es selección natural y es la selección del mejor óvulo. Cuando se estimula durante un tratamiento de fecundación in vitro estamos brincando los pasos del proceso de selección natural. Y entre más agresivos somos, más pasos nos brincamos. De tal forma, de tal forma que cuando nosotros damos menos estimulación o hacemos ciclos naturales, estamos dando la oportunidad al cuerpo de que haga lo que naturalmente está diseñado para hacer. Ahora, con los laboratorios que tienen Hope Fertility Center, tenemos la oportunidad de darle a cada óvulo la mejor posibilidad de convertirse en un bebé. Los ciclos de mini IVF y ciclos naturales no son para todos los laboratorios. Hay que tener tecnología de punta para poder ofrecer resultados óptimos que sean comparables con cualquier otro eh, abordaje. Definitivamente el futuro está dirigiéndose a mejorar los laboratorios desde controles de calidad, tecnología, la habilidad con la que trabajan los embriólogos y esto, conforme han mejorado los resultados, también ha reducido la necesidad de estimulaciones agresivas como se hacía en los 80s Creo que la estimulación convencional, que es como yo fui entrenado originalmente, está cada vez siendo cosa del pasado, de manera cada vez más clara. Y el futuro ahora es tener la mejor oportunidad de un bebé sano, con el menor riesgo posible para la paciente y para el bebé. Y esto es transferir generalmente un embrión único y para eso no necesitamos tantos óvulos. Insisto, vamos a usar la tecnología para reducir al mínimo la cantidad de estimulación y dar oportunidad al cuerpo de seleccionar lo mejor. Entonces, lo más importante es calidad y no cantidad. Sí, definitivamente. Prefiero tener un óvulo que nos dé un bebé y no 20 óvulos que no nos sirvan para nada. Exacto. El doctor Alejandro es un gran amigo y director de la New Hope Fertility Center en Guadalajara. Compartimos e incluso los primeros. Creo que el, los, mis primeros tratamientos fueron todos guiados y por la, con el equipo de New Hope de, de, de México. Entonces realmente estábamos teniendo en Brasil la posibilidad de hacer ciclos de mini IVF y ciclo natural exactamente igual que estaríamos haciendo en México o en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gracias felicitaciones. Igual Julio, mucho gusto. Hasta la próxima. chao chao.